provincia de Kunduz, Afganistán. Un equipo de fuerzas especiales fue asignado a labores de sabotaje en un complejo talibán. Rodeado de cuatro torres y con puertas bloqueadas, se vuelve en una fortaleza casi que impenetrable para cualquier fuerza regular e incluso para un equipo especial. Pero siempre, hay una excepción. Con explosivos y movimientos rápidos, los operadores irrumpen Plante en el lugar. Aún con personal herido y sin visual alguna, se hicieron un camino hasta la vivienda objetivo. Dos, Superados en número y sin ningún tipo de apoyo, continuaron con la tarea. Como si fuera un golpe de suerte, todo estaba saliendo según el plan. ¡El lado del humo, el lado del humo! Pero iba a suceder algo que cambiaría inesperadamente el rumbo de la misión. Derecha, eso! ¡Ay! La baja es algo complicada, teniente las escaleras, podemos rodar, vamos a tratarlo acá. Los operadores avanzan al objetivo a pie, para mantener la sorpresa y no ser detectados por personal armado o civil. Voy. Según inteligencia, en el complejo viven cerca de 30 personas, entre ellas mujeres y niños. Lo cual aumenta el riesgo de la misión, sin contar que cerca tienen un gran poblado y pueden recibir cualquier tipo de apoyo armado en segundos. No pueden ser detectados por civiles. Si esto llega a suceder, puede comprometer el éxito de la misión e incluso puede terminar en una emboscada para los mismos operadores. detrás suyo. Las condiciones del clima favorecen un poco. Se empieza a nublar y eso impide que puedan ser detectados en campo abierto. El teniente Valencia y los operadores Delta deben acelerar el paso si no quieren ser visualizados por el enemigo. Sí, sí. Adiós, adiós, adiós. sí señor señor. A puerta completa es el sur. Cruzo cruzo. Los muros son muy altos para saltarlos. Por fortuna, las torres de vigilancia no estaban ocupadas. Los operadores buscan la puerta principal para intentar hacer un barrido de afuera hacia adentro por la única salida del lugar. Uh. Todo difícil es. Vale, entro Castro. Vale. Royce en la otra esquina Al parecer, todas las puertas han sido bloqueadas, por lo cual, el teniente y sus hombres utilizarán la fuerza bruta colocando explosivos y detonando de manera controlada Teniente La principal bola, 20 segundos Ahí Castro, ubicado a intercambio posiciones Sí, espérate Corre para atrás Con el puerta Con dos explosiones tumbaron el portón, un guardia fue abatido y los operadores avanzan al siguiente punto de acceso. Múltiples talibanes empiezan a salir del complejo, armados con sus ametralladoras PKM y su bien reconocido fusil AK-74. Uy, cuidado. La situación se vuelve compleja, el sargento Arias puede ir a la bala y los enemigos no paran de llegar. 5-8. Uf. Estamos luchando contra... talibanes. Si quieres pasa mis 6 para que te... ...vendes o algo... Cruzo, cruzo... Te con las 2... Hay poca visibilidad en cualquier momento. Puede salir un civil y caer en el fuego cruzado. Por eso... Estoy ya acostado de que ahora está... Ah, está aquí, está aquí, está aquí. A mí, a 12, sí. Sí, sí. Sí, no, es que no sé nada. Perfecto. Creo que castro me entra. Listo, ¿Listo? ¿sí? asume ¿Ya está bien? Sí, listo. Intercambio. Ale. En bastón Castro, ¿listo? Trompo. Recargo. Al fondo, cuidado, corral a la derecha. Si no tienes una puerta al fondo a la derecha eh, Vale, creo pal, es que pal, me pal, disparan pal. de acá Tonto, tonto, tonto Yo, parte de la puerta Castro, quebraste a tu izquierda quebró a mi derecha La 3, tres, uno, dos, tres Limpio, limpio no, limpio Izquierda no veo nada, no hay nada. Derecha no veo nada. Hay una puerta. Y me alcanzaron a pegar. Rosa. Herrera. Ah, ¿cómo me pega de rebote? Listo, quiero copiar. ¿Qué hay? ¿Envío por acá? Eso va hacia la torre, ¿no? eh chicos eh tengo eh, columna de humo de gris tengo delgado y acaso de tumbados venga eh. por mejor ya acaso por la por enemigos el lado de humo el lado de humo Atrás a mi seis, listo allá donde están las patatas los yo te juro. bueno vamos tres dos uno quebrando. orando limpio Ah, seguimos, se seguimos, seguimos revisando. ¿Está dando hasta allá? Eh, solo suban oh. solo suban dos, solo suban dos. Revisa, La casa objetivo si no sigue sin ahí. ser revisada, pero se ahí. alcanza a visualizar movimiento en la segunda planta. Teniente, tengo movimiento en la vivienda mis doce, segundo piso. Estoy Arias, llegaba a subir, saludos los que empieces que se están subiendo, ahora. ¿eh? ya llegó Me... No, me no, no, ¿no? Lo tiene desde ahí, desde aquí ya perdí la visual no tengo una pistola ya para allá. Me una vienda en frente. Vale, vamos a sentarlo listo. Vamos a la izquierda. A su seis, te mientes a su seis. Amigos, Amigo, ¿son todos amigos. Vamos. hola, Ahora Ahora el adentro miércoles. ¿Quieres la salamos ¿Cómo? Hasta yo. Inténtala, sí, ¿tienes breaking? Sí. Me devuelvo. Este. Me, me hago otro lanzamiento también. Cuidado en la entrada, justo a la izquierda. Cuidado. Detona en 5, 4, 3, 2, 1 ti, Nada, de derecha Batido, a la izquierda Copy, voy en basón. 4, 3, 2, 1, entramos ¿Y cruzo con el tente. Voy con cañazo al fondo Tengo puerta. Lo esquivamos. Vamos Dos, uno, voy. ¿Ore? Negativo nada. No da lo Está bloqueado Está Ahí No sabemos dónde es los puede buscar, de acá nos puede buscar El batido me dispara, pero no lo dejo hay una entrada por el otro lado No, lejense Detonó 3, 2, 1 Entró. ¿Dónde está Saleros a la izquierda ¡Fuera! Teniente caído Lavandería, cubro Uy, por el... Uy, asumo puesta Vale, cubre puerta Volvió, volvió, volvió La entrada, ¿no? O de dónde? Sí, están atravesando, son... Sí, Vale. Sí, hacia arriba Ay, barrio. arriba. Necesito, por favor, Castro. Entiendo, me, me cubre cañas. Copy. Pico torniquete y cuando hagamos de aquí. Cae una. Cae un computador. Por favor, necesito que lean todo lo que puedan leer. Esto. Me sí, cayó el computador, espere. Teniente, ¿puedo buscar un tejado? pues sí Copy Y nada la... ¿Qué es eso? La PKM eh, En la no, juega no, que no, esto da no, un no, tejado no. si no estoy Sí, Hubo sí, claro. una foto en blanco Vale, ¿qué más hay por ahí? No, pero la no puerta está lo que... Sí, sí aparece una nota Sí, sí está escrita En árabe, pero menos mal, sé árabe Dice que hay que recoger un armamento en el aeropuerto desde Pakistán, de ¿quizás? Y están es con, con la gente de Taquistán? Uy, ¿Qué? si mi lenguaje no falla, mi traducción no falla, hay un ataque a la embajada de Estados Unidos el 11 de este mes del 2023. Ya, mañana. ¿Mañana? No vale foto todo eso. Exacto. Sí, señor. Eso, nos movemos. Vale, tomen la foto, vuelve todo ese segundo piso y nos vamos de acá le tomaste, eh, tomas, eh, cogiste el computador. No, no pude. Creo que está un poco destruido. Qué susto. No, no, no, el no pudo. No hay la casa. Si algo destruye, lo queman, pégale un tiro, destruye el disco o lo que sea. Vamos a destruir esta casa, listo. A ver, Basta voy a plantar y... los explosivos. Eso, nos vamos. <risa> uy, uy, uy. Es que era la cámara, me estaba viendo mucho. A ver, ¿dónde están las columnas ya? Tengo las columnas. Eh, Caños, vamos a cubrir el trago que no entramos listo. Copiado. Delgado, necesito que me pides a ubicar un vehículo cercano para poder salir el cambio. Listo, detonación en 5 segundos. No, ¿Delgado? <risa> delgado. Delgado, delgado, no me copia. Es que detonación en 3. No tenemos comunicación con Delgado, tenemos que ir a buscarlo. Uy. Pues, copy, vamos. Esto no estaba en la, en la torre que tenemos, rumbo 226. Copiado. Eh, ¿Cómo salieron? Allá. Ah, ¿Por donde entramos? No, no entramos porque esa no se fue de volando voy Con alguien más Va-va-va ando rápido, va ando a ver qué pasa con Delirado que no me contesta no, solo, solo el otro se cae conmigo Listo, listo, ya estoy con usted también Teniente a su orden de Vale, vale, cuando encontremos llegados los nombres, no no puedo hablar con él Limpia, limpio por allá pongo un vendaje eh, me cubre Copy. Tengo el brazo rozado por un arma con una bala delgado delgado me coge listo Muy delgado el sargento delgado ha caído, la prioridad es rescatarlo y mantenerlo con vida. Se ha caído, teniente, se <ríe> ha caído. Vale, pues entonces un poco tirarlo allá abajo, entonces tengan cuidado allá arriba, muchachos. Entonces de bajarlo más rápido que pueda, tienen humo mollado y bajenlo. 5-4. La bajada es algo complicada, teniente, las caletadas podemos rodar, vamos a tratarlo acá. Vale, bloqueado. Es el único lado de acceso. Voy con la pena, voy con la pena. Sí, porque los bueno, muros son muy altos y mira que todas las puertas están bloqueadas, supongo, ¿no? Vale, vale, sí, sí, que si, sí, algo... Sí. morfina. El dolor del brazo. Eh, ¿cómo está el saludo delgado ali? Delgado consciente, ya lo tenemos. Ojalá aguante. Nuestros tiradores. ¿Cómo te sientes? Unas cositas. ¿Tiene mucho dolor o lo aguantas? ¿Al fin qué? ¿Está mal? No le vamos a meter nada. le vamos a meter nada. No, más al fin, No, al fin. Teniente, tenemos ya delgado asegurado. ¿Qué ordena? Vuelo las cosas. A firma, firmar, firmar. Estos 5 segundos. 3, 2, 1. Que son los nuevos de acá, rápido. En posición Tras tuyo, Castro Los operadores tienen que huir lo antes posible, el pueblo ha escuchado los disparos y no tardan en llegar más talibanes al complejo. un carrito arriba maneja quién maneja yo, yo no yo no caña maneje caña, caña. Maneje alguien que tenga mente despejada Deje. esto arranque arranque saquemos de aquí derecha eso ¡Ay! arranque arranque